Ahora sí. Está configurando en los últimos detalles. Listo, estamos en vivo entonces. Eh, hola Hugo, ¿cómo estás? Eh, hola Rolando, ¿qué tal? Bueno, eh, para todos, esta es la primera entrevista que estamos haciendo, en, en este caso en vivo, eh, a través de Facebook Live, eh, del cabildo La Salud es un Derecho. Eh, es un honor para nosotros ser los primeros. Eh, tenemos muchas ganas de contribuir, ¿cierto? Mi nombre es Rolando Cosio, soy médico, eh, radiólogo del Hospital San Juan de Dios, y eh, parte de este cabildo que eh, partió con con el 18 de octubre, ¿cierto? Y que eh, ahora eh, tiene enfocado la idea de dar eh, argumentos técnicos y eh, motivacionales para que la gente eh, participe, ¿cierto? Y esté a favor de, del cambio constitucional. Estamos junto a Hugo Campos, él es abogado de derechos humanos, en de muchos años de dedicación, y estamos muy contentos de que podamos hacer una pequeña entrevista de algunos temas en particular que que sean eh, interesantes para ustedes y que ojalá puedan eh, dar tema para debate, ¿cierto? Y que puedan contribuir y apoyarnos también en, en la página, comentarnos las cosas que te eh, piensen. La primera pregunta, Hugo, junto con saludarte, es, eh, Hola. es que se acerca el, el tiempo para el ¿cierto? Para la nueva constitución. ¿Y por qué piensas tú que es importante que Chile tenga una nueva constitución? Mira, yo creo que no solo es importante, o sea, esta, esta posibilidad que se abrió en noviembre pasado de, de cambiar la constitución va a ser definitorio del futuro del país, en el sentido que eh, Chile, eh, eh, su pueblo, por su movilización, eh, conquistó la posibilidad de eh, generar cambios institucionales profundos como para que eh, esta oportunidad eh, no se nos vaya. Es decir, eh, eh, es necesario que esa posibilidad de cambios profundos parta por una nueva constitución que reorganice las instituciones, que reorganice, por tanto, la forma como funciona el Estado y la manera como el Estado se relaciona con las personas. Así que eh, es, es muy relevante, sobre todo respecto de una idea que fue muy central en, el, en la movilización y en la, en la idea de la gente, de hecho le cambió el nombre a la, a la Plaza Italia, digamos, ¿no? el tema de la dignidad. ¿no? El tema de la dignidad eh, eh, es, eh, es central en el... En el, en el, en el la movilización, y es el, el corazón de, los, de las ideas de, eh, de los derechos humanos, que deben ser recogidos en la, una nueva constitución, que hoy día no rigen en Chile plenamente, porque tenemos una constitución construida en dictadura, y que eh, la, esa dignidad humana, es decir, el derecho a ser respetado como ser humano, eso es la dignidad humana, ¿no? eh, Esa dignidad, eh, obviamente, no se va a eh, respetar, eh, y, y, y, y promover y defender y proteger como el Estado debe hacerlo de acuerdo a sus obligaciones internacionales si es que no tenemos un texto acorde a esa idea central donde los derechos humanos deben ser una de las piedras angulares de toda la construcción constitucional. De manera que es muy relevante para poder dar respuesta y satisfacer esa ansiedad, esa eh, necesidad que fue tan palmaria durante, durante todas las movilizaciones de lo que se llamó el estallido ¿no? por la dignidad, por recuperar la dignidad, y yo agregaría que después de nuestra experiencia histórica con la dictadura, que todavía nos marca, que todavía nos duele hay muchas heridas abiertas todavía a... a, a, a, a, a a casi 50 años, o 50, 45 años del, del golpe de Estado, eh, todo, todo, todo, toda nuestra convivencia social fue muy dañada y, y todavía los daños están, eh, están presentes y lo, y lo sentimos. Eh, eh, el, el construir una nueva constitución es un, también un acto de reparación, un acto de reparación al pueblo, a las víctimas eh, y, y de manera de eh, garantizar el nunca más y garantizar institucionalmente lo que se llama en materia de derechos humanos ¿no? tener la garantía de no repetición, es decir, una constitución y una institucionalidad que haga imposible que un grupo social se arrogue todo el poder del Estado para exterminar, para desaparecer, para ejecutar, para torturar, para exiliar, para, en fin, todo lo que fueron los crímenes de lesa humanidad de la dictadura que eh, eh, deben ser reparados y, y, y una nueva constitución sería un gran acto reparatorio y por tanto de reparatorio no solo de las víctimas, el pueblo en general fue víctima de esto, sino de, eh, de, de la institucionalidad y de la de, de recomposición de confianzas entre la ciudadanía y sus instituciones. Claro. Hugo, nosotros tenemos como objetivo eh, la salud, ¿cierto? Y de hecho, el, el título de nuestro cabildo de nuestro es que la salud es un derecho. Entonces, me gustaría, que, en relación a tu experiencia, eh, ¿qué te gustaría que en la Constitución estuviese escrito en relación a salud? ¿Qué que, que abordara y cuáles son sus factores condicionantes de esto? Cómo no. Los derechos humanos no son una consigna. Los derechos humanos son una normativa internacional que obliga al Estado de Chile a incorporarla en sus leyes, a incorporarla en sus instituciones y en la cultura de cada país. Y por tanto, cuando las, lo, las convenciones y tratados internacionales explicitan un derecho como es el derecho a la salud como un derecho humano, como lo hace, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 y la, la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 68, eh, eh, cuando dicen que la salud es un derecho humano, el Estado tiene la obligación de consagrarlo, de eh, establecerlo y garantizárselo a cada uno de los habitantes del país como un derecho humano. ¿Qué significa eso, que sea un derecho humano? Significa que yo tengo el, el, el deber, eh, de, como Estado, perdón, tengo el deber ...de eh, eh, lograr y eh, crear las condiciones para eh, que las personas gocen del mayor nivel de salud posible. Así dice el Tratado Internacional sobre Derechos Sociales, el, el derecho a la salud es un derecho social y por tanto... Todas las personas es decir principio de universalidad todas las personas tienen que poder gozar del mayor nivel de salud posible posible de acuerdo a las condiciones personales porque hay personas que tenemos factores genéticos yo, yo soy enfermo crónico etcétera no puedo, no puedo pedir que, el, que, el, que, el, que, el, que ay, soy fumador no puedo, no puedo pedir que el estado eh, eh, me, me, me garantice salud que yo no estoy que no estoy cuidándome ¿no? pero por lo menos el mayor nivel de seguridad de, de, de salud posible y sin discriminación, sin eh, eh, que dependa del bolsillo de las personas, sin, eh, desigualdades, sin desigualdades sociales en cuanto al acceso, en cuanto al goce de esos derechos, en cuanto a la calidad de las prestaciones de salud y en cuanto a la existencia de un sistema de salud no solo proveedor de prestaciones, sino asegurador de, los, de lo que se llama los condicionantes o determinantes sociales de la salud, que son básicos ¿no? en la vida cotidiana y que determinan la carga de mortalidad o morbilidad de la población. Y por tanto, eh, el derecho humano en esta mirada integral que tiene, en el sentido de que todos los derechos humanos están vinculados entre sí, y el derecho humano a la salud está vinculado con el derecho social a la vivienda, y está vinculado con el derecho político a la participación, a la participación social, a la participación comunitaria, etc. Los derechos humanos son un conjunto de derechos integrales destinados a promover esto y proteger esto que se manosea tanto, que es la dignidad humana. La dignidad humana es el conjunto de todos esos derechos humanos, ¿no es cierto que el, que el mundo y el planeta y la civilización ha construido a través de su desarrollo milenario. ¿no? Y por tanto, eh, eh, que la Constitución diga que el derecho a la salud es un derecho constitucional, es un derecho humano, que es concordante con el derecho humano a la salud que, establece, que se establece en la comunidad internacional de naciones civilizadas, que es un derecho que se garantiza solidariamente, que no es un derecho que depende del, del, del bolsillo de las personas, es, es, es fundamental y por lo mismo desterrar la manera como hoy día está, consagrado el derecho a la salud en la constitución actual y por eso tan importante la necesidad de cambio porque hoy día el derecho a la salud si bien está escrito en la constitución las constituciones y el papel aguanta muchos contenidos si bien está escrito no está protegido con medidas tutelares específicas eh, y, y por tanto las personas que se enferman gravemente y no tienen y no tienen eh, capacidad económica propia tienen que recurrir a los tribunales solo cuando su vida está en peligro no por su salud sino por su vida cuando hay riesgo de muerte. ¿No? Y, y, y, y, y, y resulta que todos sabemos que además sería mucho más eficiente que las personas tuvieran buena salud y buen tratamiento al comienzo y no cuando las, complica las complicaciones del estado de morbilidad de las personas hace que todo sea más complicado y, y, y, y además todo sea más caro eh, para, para todos, para el paciente y para el, y, y para el sistema de salud claro. eh, enfocado en prevención, eh, prevención. ¿Mm? Eh, y promoción efectivamente ¿y tú crees que eh, la constitución por sí sola, resuelve el, el problema que tenemos como sociedad en este caso. Claro. Mira, no, pues, las constituciones, ni ninguna norma legal, la, la constitución es un texto legal, ¿no? Es un texto, ¿no? Eh, y es una norma legal solo que de, de primer rango, es decir, no puede haber ninguna ley, ninguna norma, ni ningún contrato, ninguna resolución, nada, que, que se dicte en el país que sea contrario a la constitución, lo que se llama el principio de supremacía, ¿no? Y por eso es tan importante la constitución, ¿no? Y, eh, pero es un texto, es una norma, no, no, no, no tiene vida propia ¿m? y por tanto el texto no va, no, no, no, no, eh, no, no es suficiente si no hay una si no hay una sociedad que esté comprometida con ese texto, que eh, esté imbuida de los valores de ese texto y que exija finalmente que ese texto se haga realidad y no quede solo en el papel eh, los, los textos constitucionales y las normas que tienen vigencia real son aquellas en que los pueblos, las personas eh, eh, exigen que se cumplan, eh, eh, se movilizan, ¿no? eh, eh, eh, expresan su... su, su, su su opinión y, su, y, y participan en la vida pública, en la vida, en la vida social, uh, eh, exigiendo que eh, la, las normas se cumplan, fiscalizando a las autoridades que hagan cumplir las normas, ¿no? y finalmente también eh, eh, movilizándose para eh, que eso sea eh, una, una realidad eh, que, que se pueda vivir, no solo eh, leer. A una comunidad que fiscalice que efectivamente lo que esté escrito se cumpla. Exactamente. ¿Piensas, o da lo mismo qué organismo lo, lo escriba o qué personas lo, lo redacten? No, no da lo mismo, no da lo mismo quien escribe la constitución o, o, o, o como quien escribe las leyes ¿no? y por eso elegimos a los parlamentarios para que hagan leyes, eh, eh, las mejores leyes posibles de acuerdo a, a, a, a, a, los, a los grupos de personas que los eligen. ¿no? Y por tanto es muy importante que, de primordial importancia, que la constitución sea eh, el, la expresión de un órgano que sea 100% elegido por la población, donde el total de los elegidos sean eh, y tengan responsabilidad directa con los ciudadanos que los eligieron, uh, y que a su vez esa, ese conglomerado de personas sea representativo realmente de la sociedad chilena y por tanto, eh, como es hoy día el caso, a pesar de que vamos a hacer en eso eh, ejemplos mundiales, porque eh, nuestra Asamblea Constituyente, que aquí se va a llamar Convención Constituyente, pero es lo mismo, uh, va a ser además paritaria. ¿no? la asamblea la convención constituyente es paritaria lo que no es la otra opción la otra opción la llamada mixta y que genera mucha confusión por el término mixto porque en chile se cree que lo mixto es hombres y mujeres no ah. en, en, en, en, en claro es históricamente culturalmente está ahí digamos, los colegios mixtos son de hombres mujeres. y como los colegios mixtos etcétera claro y por tanto hay mucha gente confundida que cree que la convención mixta es la de la paridad y que asegura a, a hombres y mujeres igualdad de participación y no es así la que asegura paridad de es la convención constituyente eh, y eh, eso ya está por ley establecido así, o sea, no, no, es una, no es una aspiración, ¿no? está así establecido, ¿no? si, es que se, si es que se opta por la convención constituyente va a haber paridad de hombres y mujeres en el órgano elaborador de la constitución y por otro lado además eh, se va a eh, incorporar a los pueblos originarios con, eh, cuotas, eh, con cuotas de participación también propias, ¿no? Y eso, eso es tremendamente histórico y tremendamente importante que sea para que en definitiva los chilenos efectivamente construyamos una casa común, una casa que sintamos como propia, como común a todos y de, desde la cual entonces poder eh, ordenar la vida en sociedad de manera más, eh, más amigable, más, más, más fraternal, más solidaria, más, más comprensiva de, de todas las diversidades que hay en, en nuestra sociedad. Muy bien, Hugo, ha sido excelente esta conversación. Eh, quizás eh, para finalizar, ¿qué, ¿qué llamado tienes tú para la, para la ciudadanía para este 25 de octubre? Mira, como abogado de derechos humanos y además miembro de la generación de los 80, digamos que nos tocó pelear contra la dictadura, um, eh, mi llamado es muy parecido al, al, al, al, al, al que se hizo en su momento para, para ganar el no contra la dictadura. Es decir, tranquilidad, tranquilidad, certeza de que en definitiva este proceso no nos pueden arrebatárnoslo, que sea cuales sean las condiciones, la autoridad está. Obligada y va a dar, en definitiva, la, eh, me refiero a las condiciones sanitarias, va a dar las seguridades para que el voto sea seguro y eh, tranquilidad en, en, en hacer el esfuerzo de ir a votar porque esta votación es, es, es voluntaria y por tanto eh, tenemos que tener la responsabilidad también de que nuestros más cercanos también voten ¿no? y por tanto convencerlos y llevarlos ¿no? a, a votar porque una de las cosas que va a marcar la, la, la eventualidad de que tengamos una nueva constitución y que se genere este nuevo tipo de dignidad nacional y de reparación a este país tan dañado en su convivencia eh, es, eh, es que todo esfuerzo valió la pena si logramos eh, de, eh, tener una nueva constitución es porque todos los esfuerzos que hicimos durante 40 años en contra de esta constitución eh, valieron la pena y, y finalmente lo logramos y por tanto eh, no, nos queda, no, no nos queda el, el, el tranco, el, el, el trecho menor, digamos, de ir de que a octubre a hacer el esfuerzo y, y convencer al máximo de, de personas que concurran a votar. Bueno, Hugo, ha sido un agrado conversar contigo eh, y también para la gente que está viendo esto en vivo o que lo va después a, a ver por Facebook, eh, invitamos a, a, a acudir con las medidas de seguridad, ¿cierto? sanitarias el día 25 de octubre al plebiscito, pero que no tenga miedo que esto es un proceso que hay que, hay que hacer, que, que hay que acudir, no, no pensar que, que, que no, que por miedo no, no, o que porque no va a funcionar, como dice Hugo. Eh, no va a acudir. O sea, la idea es que todos puedan, todos podamos hacerlo. Y de ahí trabajar, por supuesto, en lo que eh, vamos a, a lograr con el apruebo y posteriormente con una constitución que, en este caso, como nuestro cabildo, logre asegurar a la salud como un derecho en el cual pudiese ser exigido por cada uno de nosotros, <ríe> no por la condición económica que uno tenga. Eh, agradecemos a Hugo, ¿cierto? Y vamos Gracias a... a usted repetir esta, estas conversaciones con otros integrantes del grupo, por supuesto, pero eh, agradecemos la participación de Hugo y de ustedes que también han visto esta, este video y que ojalá que podamos reproducir eh, en todas las redes sociales. Muchas gracias Hugo y muchas gracias. Gracias a ti, Gracias. gracias.